Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Dígame si se escucha bien, si se ve bien. Acá. Ah. Ah. Está abierto. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Se ve bien, por favor. Se me escucha bajito. Bueno, vamos a subirme el volumen. Mejor ahí. Se escucha un... Un poco mejor Hola, hola, hola Ahí va ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén bien Como siempre vamos a esperar unos minutos a que se sume alguien más A ver si hay alguien más Discord ya avisó, está configurado, no me voy a quejar más del bot de Discord Ya sé cómo anda <risa> eh, Realmente Y bueno, para cualquier persona que recién llega a este stream la idea es que eh, me van a hacer preguntas sobre el juego de rol en general, cualquiera, o sobre rol. No, no hace falta que sea un sistema. Y yo les voy a tratar de responder <risa> con lo mejor que pueda. Eh, las preguntas van a aparecer en el orden que me aparece a mí en el chat, así que yo las voy a ir leyendo y me voy a, quedar, voy a tratar de quedar en alguna un ratito. Para, para poner un poco más de información ahí. Y las voy a leer en el orden que me aparece, como dije. Así que, si... Tirar una pregunta y yo tardo en responderla. No se preocupen, eventualmente voy a llegar ahí. No pasa nada. Estoy viendo gente copada. Ahí estaba con hey, está Concilio del Sur. ¿Cómo andan? ¡Hey, Adria! Otra vez con la Sur. ¡Qué grande! ¿Qué dice? <risa> ah, digo un nombre para el bebé. Ah, no te aparece el dinosaurio. ¡Qué pena! Bueno. Ah. Bueno. Me alegro que estén todos. Ah, veo que alguien llegó desde que nos fuimos de YouTube, claro, el año pasado, qué bueno que haya podido llegar acá eh, No sé, más cómodo desde acá, eso lo tenemos que aceptar Mientras tanto, los esperamos, voy a hacer los anuncios de hoy que seguramente los voy a repetir después Pero están llegando unas cosas copadas a la taberna Este fin de semana terminó el PvP, el torneo, estuvo buenísimo eh, A ver qué más dice Ahí está. Estuvo buenísimo, lo pasamos genial. Yo no paré de aprender cosas sobre personajes que ignoraba completamente. Eh, eso estuvo, estuvo muy, muy bien. La organización del torneo que la llevó a cabo Adria y Fran, la verdad que fue un lujo que ellos hayan encargado de todo. Eh, porque, digamos, fue su idea. Nosotros le dimos el lugar e hicimos todo lo demás. Pachi se encargó de hacer los, los overlays y toda esa cosa y estuvo, salió genial. Toda la gente que participó le puso la mejor de las ondas. Fue súper divertido. Rolearon el combate. Hacía preguntas por ahí. Nos equivocamos todo. Hicimos cosas bien. Pero algo que pasaba, por ejemplo, que no se vio en el stream. Era que. Si había una pareja. Que se había olvidado de alguna regla. Que los beneficiaba a ellos mismos. La otra pareja le decía: Che, te olvidaste que en realidad tenés ventaja en este ataque. Eso estuvo. Eso me pareció de lo mejor que pasó en el stream y no se podía mostrar por una cuestión que era difícil de ver así que un placer que, que todos hayan participado y de nuevo tengo que agradecerle un montón a Adria y a Fran por, por haber llegado a cabo toda la organización del torneo que fue increíble este fin de semana no vamos a subir video semanal ni de lore porque vamos a aprovechar y eh, descansar pero vamos a subir todas las peleas del PvP a canal YouTube ahí a las 4 así que genial ¿Y qué más? Bueno, eso fue el segundo anuncio. Este viernes publicamos la programación nueva del canal. Eh, así que estén atentos. La vamos a publicar por todos lados. Pero hay muchos cambios en algunas cosas. Sobre todo en cuándo sale, eh, salen los videos y los streams. Y el miércoles que viene tenemos el podcast en la barra de la taberna. Que va a ser diferente. Eh, vamos a presentar. A la nueva persona que va a incluir que va a incluir en el equipo de la taberna. Y voy a charlar con ella. Y va a estar bueno. Vamos a charlar de lo que va a pasar. De, de cuál va a ser su rol dentro de la taberna. Y la verdad es que tengo muchas ganas de que pase esto. Es algo que venimos trabajando hace ya varios meses. Y me gustaría que, que ustedes también conozcan a esta persona. Porque la verdad es que después de, tanto, de todo el trabajo que venimos haciendo. Nos dimos cuenta que... Eh, nos va a ayudar un montón y va a ser súper importante para el canal. Y estamos todos, todos queriendo que empiece. Finalmente, después de mucho, mucho trabajo, logramos terminar y ultimar detalles de lo que queríamos que pase. Y el miércoles que viene van a tener la posibilidad de conocerla. Espero que, espero que estén acá para, para saludar. Porque está muy, hay mucha ansiedad en general. En él, cada vez que me habla, me pregunta cosas y, y, y sobre todo lo que va a pasar. Así que espero que ustedes también también les caiga bien y les guste porque la verdad es genial eh, qué más qué más qué más bien hay hoy un comunicado que quiero hacer eh, que es un poco diferente a lo, que, a lo habitual que hacemos que es generalmente charla de rol y, y distraernos un poco pero hay cosas que son difíciles de ignorar nosotros no sabemos de dónde son todas las personas que nos siguen eh, eso es cierto pero nos gustan estos espacios que tenemos para poder compartirlos con ustedes porque siempre nos dicen que, o que les ayudan a ustedes, o a su mesa, o a su grupo, o, o incluso a veces fuera del rol. Y eh, tal vez no lo sepan, digamos, no lo sepan todos, pero es algo que a nosotros también nos ayuda. Verlos a ustedes, eh, recibir todo, este, todo el contenido que hacemos y, y sentir que lo estamos ayudando, o que vengan acá a compartir lo que hacemos nosotros. Es algo que nos llena y nos encanta leer, despertarnos en las mañanas y leer comentarios en los videos de YouTube, Discord, en Instagram. Tal vez no respondemos todo de entrada, pero siempre los leemos y es genial. Y lo compartimos entre nosotros. Eh, bueno, y esta es nuestra forma de compartir este, este cariño mutuo que hay. Estos buenos momentos con amigos, con, de, de todos lados, de donde, de donde sean. Y es... es un lugar que tenemos para hablar de algo que nos gusta y nos hace bien, que es el rolito. Así que, todos los que están pasando por alguna situación compleja, como la que está pasando en las diferentes partes de Latinoamérica, sepan que estamos para hacer lo que podamos, y que seguro está todo el resto de nuestra comunidad con ustedes también. Que los apreciamos muchísimo, muchísimo. Y gracias por compartir esto. No están solos en, en sus problemas, ni peleas, ni nada. Si podemos ayudar, díganos. Bien. Gracias por escuchar todo eso. Eh, voy a... Sí, es... Eh, está está muy, muy duro en general. En el... a, a nosotros, digamos... Estarnos acá y tratar de hacer algo siendo así es, es lo mejor que podemos hacer ahora, pero eh, ganas no nos faltan de poder ayudar en lo que sea y, y si ven una oportunidad en la que podamos participar eh, avísennos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y incluso si solo necesitan a alguien para hablar vamos a estar disponibles eh, así que el, el, las puertas de la taberna están abiertas Sí, es, es algo re difícil. Pero bueno, por eso es importante, digamos, que eh, compartir esto de que... Eh, sí, si nos necesitan, acá estamos. Si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. Mientras tanto, para cualquier persona, vamos a ver así, a retomar un poco el stream. Para cualquier persona que recién llega a este stream, no... Eh, ah, cierto para que me está hablando la producción sí, sí, sí, acá está para cualquier persona que llega a este stream la idea es que me hagan preguntas sobre juego de rol de, o sobre rolear o lo que sea de la actividad incluso a, a veces pasa, hay preguntas que no tienen nada que ver con nada y yo las voy a leer en el orden que aparece y tratar de dar una buena respuesta lo voy a intentar así que voy a buscar la primera pregunta que creo que ya la vi no sé eh, me encanta que además están charlando y se eh, están salvando entre ustedes, eso buenísimo A ver ¿Dónde estamos? ¿De dónde somos? Bueno, somos de Rosario A ver A ver, a ver, a ver, a ver Uy, estoy Pero me encanta que esté charlando Si encuentro la pregunta A ver Buenas, buenas Acá me dijeron lo del audio A ver, a ver... Perdón, ¿eh? Pero no estoy encontrando la pregunta. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo andan? Estamos genial. A ver, a ver... Bueno. Tal vez no hay preguntas. <risa> ver, veo muchas charlas. Bueno, sé que vaquero... Acá llegué que Vaquero, vaquero cambió el chesto. Lo tengo acá en la mano. No te preocupes. El va a estar acá. Pero quería... Quería ver si hay alguna pregunta <risa> A ver, a ver, a ver Ah, gracias por el cariño Ahí estamos charlando ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bueno, creo que está la primera pregunta <risa> Reaper, pudo ser un mago Únicamente de fuego? Sí, sí, eso la, la idea de los elementalistas, si no me equivoco Ah, es para hechicero, me parece en Ravnica salió... Pero creo que es para hechicero. O para más, No, es para hechicero. Que... Um, el piromante. Es... Te benefician todos los hechizos de fuego que puedas, digamos. De todas las maneras que puedas. Quita, incluso quita resistencias e, e inmunidades. Eh, que eso también lo puedes hacer con algunas dotes. Pero la idea de, de ser un mago... Un mago. Concentrar un elemento es simplemente elegir hechizos de ese elemento. O... Es de fuego, todo lo que diga fuego, llamas... Ardiente, llameante eh, y cosas así, lo elegís y lo usas. ¿no? no, no, creo que mecánicamente el juego no te da ninguna cosa más. Podés elegir el adepto elemental, creo que es la dote que se llama así, que te da... Um, podés ignorar resistencias. Perser Chris, una pregunta. ¿Cómo convencer o motivar a jugar rol a amigos que no juegan o conocen el rol?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 Pero bueno, armar un grupo es difícil, <ríe> eh, organizar es, es lo más difícil de jugar rol. ¿no? Vaquero, ¿cómo funcionan los conjuros de un hechicero de alma divina? ¿Puedo elegir cualquier conjuro de clerio y cambiarlo por un espacio de hechicero o tienes un conjuro de clerio por nivel? A ver, vamos a leer la regla. Tengo Chester acá, ¿eh? A ver, ¿qué hice? El hechicero del alma divina Alma divina Esto es, Esta era de las clases, digamos, que eh, quería curar pero no quería ser clérigo, me acuerdo, algo por el estilo uh, Divine Soul Alma divina Vamos acá Nivel 1 Acá dice que cuando tu habilidad de aprender magia de hechicero te permite. Cuando te dé algún country o algún hechizo de nivel 1 o más de hechicero, puedes elegir de la lista de clérigo o de hechicero. Así que es. Es cuando elijas hechizos, lo. elegís la lista, digamos. Te, da, te, te abre esa posibilidad, te da toda la otra lista de hechizos. Pero se mantienen las reglas del de hechicero a la hora de tener.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 A ver. Ahí, ahí respondí lo de la boda, perdón. Espero que, espero que les haya gustado. A ver, a ver. Killpass. Esta está buena. ¿Cómo se cierra un portal a cualquier plano? Acá es cuando estás jugando con magia peligrosa. Porque.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 Tal vez la forma de cerrar ese portal sean... Eh, con alguna misión. Tu, tu, tu, seguimos. Producciones de Golden. Mi pregunta. Diferencias entre Brujo y Bloodhunter. Veo su origen de la magia muy similar más con el subtipo de Bloodhunter que tiene un patrón. Sí. Eh, <coughs> ¿Por cómo está construida? No, esto es solo básico de cada clase, ¿no? Lo que dice el inicio, la introducción de la clase y demás. El Blood Hunter, la idea es que sea como un Witcher. O sea, es una persona que se sacrifica a, a su bienestar y su salud, todo, para detener las monstruosidades que has hecho en el mundo. Y vos no tenés ningún problema. Va por ahí el Witcher. El brujo es una persona que por el otro lado, digamos, de alguna manera, en algún caso tenía algún tipo de ambición, había alguna entidad que es... Pero vio, vio interés en esta persona por tener un poco más, eh, o, o más abierta a negociar, y decidió, digamos, eh, hacer el pacto para conseguir poderes. Se ve similar el, el origen, sobre todo, digamos, justamente por la clase esa que comparten la magia, que no me acuerdo cómo se llama. Pero está, el, el Bloodhunter está muy, muy influenciado por el Witcher. Muy, muy influenciado eh, Así que va más por ese lado eh, Definitivamente está influenciado por el Witcher Por eh, Van Helsing Por cualquier Cualquier historia de estos cazadores de monstruos Medio solitarios que, que Como que se sacrifican sin importar su propia eh, Salud o lo que sea Para cazar monstruos No importa cómo el público los, los vea eh, Por más que Después ellos aparezcan cosiendo monstruos el brujo es una persona que, que puede, ser, puede ser por muchas razones el cómo haya conseguido magia. Tal vez estaba en un momento de desesperación y había cosas que no podía controlar y decidió hacer el trato a cambio de conseguir magia. O alguien que simplemente se dio cuenta que existía esta posibilidad de decir, che, voy a vender mi alma a cambio de magia. Suena bien. Y va por ahí. Eh, esa es la, la diferencia principal en, en la estructura de las, de las clases. Enea, ¿ya leíste de Everron? No, no, todavía no leí de est Estoy un poco atrasado con los manuales de D&D Estoy leyendo otros manuales ahora en este momento eh, Y estoy muy, muy enganchado con los nuevos manuales porque eh, A medida que vas conociendo sistemas nuevos Te cambia un poco la manera en la que armarías una historia Es raro en ese sentido Como que una vez que tenés el sistema de D&D Vos sabés, digamos, que podés armar como cualquier historia dentro de este sistema pero cuando te cambian el sistema y de repente la forma en la que se usan los dados, la forma en que se arman los personajes, la forma en que se cuenta o se entrega información a en los personajes cambia, tenés que estructurar la historia de otra manera. Así que estoy con otros manuales y muy, muy enganchado. Adria. Ah, esta es una pregunta de Maga. ¿Algún consejo para cartografía? cartografiar dungeons, probablemente utilice el Dungeon Painter Studio y lo utilice a escala pero alguien tiene algunos tips eh, generalmente los todos los creadores de mapas que hay dando vueltas, tienen un sistema de de autocreación de continentes así, medio al azar y en base a eso de hecho, por ejemplo el incluso yo, el Dungeon Draft tiene, cuando vos creas el mapa, te tiran los continentes de medio del azar, vos podés reducir o incrementar el nivel de agua. Y con eso te das cuenta de lo que vendrían a ser las placas tectónicas de, de, del mundo. Y ahí te das cuenta dónde estarían las, las montañas, dónde estarían los valles. De, y, inclu, y seguro que hay otros donde te muestran diferencias de altura. Así que debe, debe haber alguna imagen en el, en el Dungeon Painter, el... Ancient Painter Studio, que está usando él Que, que te utilice Que te ayude a cartografiar Pero no estoy seguro si es Un programa más para hacer mundos o más para hacer tableros Eso es una diferencia importante eh, Y en cuanto a escala a Eso ya no sé Yo lo, lo mío lo hago medio a ojo Todavía no me senté a aprender esa parte Pero es importante también Porque después decís, bueno, ¿cuánto tiempo viajaron? <risa> Vaquero <risas> Si pudieras decirle algo al Lion del pasado que recién empieza con el rol ¿Qué le dirías? Uff El que recién empieza eh. Yo le diría que eh, Iría más por el lado Yo sé que el, el, el león inicial del rol De 11 años Tenía miedo, estaba ansioso, no entendía Pero tenía muchas ganas Y quería ir, sentarse y que pasen las cosas Así que yo le, le diría algo como, no tengas miedo de, de interactuar, este es un lugar seguro, no va a pasar nada, estás con tus amigos, va a estar todo bien. Nada, nada de lo que está pasando acá te, te va a afectar, más de reírte un rato, pasarla mal un poquito con un personaje que te gusta, pero nada más. Yo diría por ese lado. Eh, probablemente el león de, de aquella época también se asustaría de alguien como yo ahora, ¿no? Era, era mucho más bajo aquel león. Pero sí, probablemente estaba, estaba muy nerviosa aquel día. estamos Bueno, vamos a buscar... Acá está, Reaper. ¿Cuál cree que es la peor clase de quinta edición y cómo la mejorarías? Pues creo que es la peor clase de quinta edición y cómo la mejoraría eh, La peor. Bueno, eh, acá entra el, el, la, la discusión que, que está constantemente, ¿no? que cómo es una clase mejor que la otra. Generalmente se, se, se maneja por un poder de, de cuál es más útil, barra versátil, en, de nivel 1 a nivel 5, etc. A mí me molesta un poco que el paladín pueda hacer tantas cosas, tantas, tantas cosas, y yo creo que habría que modificarle algo al paladín, porque tiene, tiene muchos beneficios de clase, y entonces eso hace que... Mecánicamente sea mejor que, la, eh, que las demás, ¿no? Como que las otras por ahí están un poco más limitadas. No sabría cómo mejorarlo. No sé si es por la magia. No sé si es por, por las subclases que tiene. Eh, lo que sí depende mucho de cómo se rolea el paladín. Esa es la otra parte. En la parte de rol el paladín es muy exigente. Y, y tal vez no siempre se respeta esa, tanto esa parte con la parte mecánica. Como que se cae siempre todo más para el. para el combate en la idea. Y ahí es donde el paladín brilla Voy a pensar un poco más Pero me gustó la pregunta. ¿vieron que Ian division quitó todo el 90% del contenido que había en internet? ¿Cómo? No leí eso eh. ¿Cómo que quitó el 90% del contenido que había en internet? Ah, capaz que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 La, la, la mejor experiencia posible ayudándose entre todos. ¿cómo funciona el origen personalizado en el manual de talla? Sabes que todavía eh, esa, esa parte ni, ni me asomé al origen personalizado de talla. Porque quería comprarlo en DD o en algún lado para leerlo. Y dije, ay oh, no, porque... Y bueno, justo sucedió la parte de los manuales nuevos. Esta te la debo, pero la voy a... Um, el, el próximo día me responde, y ya mismo le estoy diciendo a la producción, que me, que me haga acordar de la pregunta tuya. La voy a copiar a ahora mismo, para prestarle un poco más de atención. Lo que, lo que pasa también es que cuando empezamos a jugar no estaba talla, entonces que esto esta era una regla imposible. Pero seguro si existía la aplicábamos. A ver, producciones. Literalmente dejaron un subtipo por clase en la página oficial y solo dos páginas que tienen info en otras porque son reviews, no de las mecánicas. Ah, mira. Y es raro porque el producto de día en Dividon se estuvo bastante bien eh, en estos últimos años. Imagino que... Que les estuvo yendo mejor, porque más gente se cons consumía el rol digital más que el impreso. Tal vez quieren, digamos, eh, forzar, entre comillas, a que la gente vaya a su sitio para conocer todo el material de la idea. Es posible, puede ser una estrategia. Lo cierto es que hay otras páginas con toda la información. <risa> a ver, nota 122.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 o que sé, si es una, algo de una sola vez, lo hacemos rápido y, y ya está. Pregunta. Si el personaje por historia debería abandonar el grupo, pero el jugador no quiere dejar al personaje. Eh, el jugador no quiere dejar al personaje y, y el personaje debe, tiene que abandonar la historia. Suena, suena a un escenario muy específico. Eh... Habría que ver el compromiso de todos en la mesa, ¿no? Porque decirle a alguien que no puede jugar con ese personaje eh, suena muy feo. Es, esa es como matarle al personaje directamente, así. Así nomás. Eh, y es entendible que no quiera dejar de jugar. Eh, pero, eh, ¿por qué se daría la historia tan, a algo tan extremo? I, incluso si este es el caso, tal vez lo que podés hacer como DM es. Seguirlo, que se, eh, no, no excluirlo, sino incluirlo en la aventura Y tal vez pueda redimirse su personaje Y me, dentro de la historia pueda él volver a jugar O mientras la mesa está jugando en el lugar Él tiene alguna pequeña sesión aparte o cosas aparte Donde su personaje busca volver al, al grupo por, por su camino Y demostrar que en realidad había sido un error o algo por el estilo eh, Suena... Suena algo bastante difícil de conseguir esta pregunta, digamos Que el personaje se tenga, tenga que abandonar la historia O el jugador quiera seguir jugando Taitam, ¿cómo va? Bien, espero que vos ¿Qué te gustó más? ¿Sanatar o Tasha? Tasha Y eso que no lo terminé de leer, no lo estoy, no lo estoy del todo Siento que Tasha es un manual... Mejor hecho que Sanatar. Sanatar es re cortito. Sanatar para mí el problema es que es re pequeño. Y Tasha siento que es la continuación correcta de Sanatar. Tiene, tiene buenas subclases, tiene buen material para crear cosas. Está la regla esta de, de, de manipular muy en detalle el, la creación de personajes, que eso es excelente. Así que voy con Talla. Pero no, no voy a poder, no voy a nunca dejar de darle crédito a Sanatar por ser un... un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 <risa> uh... Nota 122 ¿Qué historia canon de D&D te gustó más a la hora de dirigir? ¿Cuántas dirigiste? Dirigí pocas Y dirigí algunas viejas, no me acuerdo ya eh... Pero Ravenloft siempre tuvo un lugar En mi corazón Toda la, la, la diferencia estética que tiene Ravenloft En comparación a las otras Es simplemente hermosa eh... Everron también es muy diferente Pero... Pero la oscuridad y lo gótico de los. A, a mí, siempre me hizo recordar a. Una serie vieja de Batman. Eh, que es Batman la serie animada. Donde la ciudad gótica era gótica de verdad. Colores opacos, pocas luces, todos edificios gigantes. Eh, y Ravenloft siempre tuvo eso para mí. Pero dirigí pocas. Vaquero. ¿No te resulta incómodo usar los audífonos sobre la capucha o es decoración y de normal no tienes capucha? No, eh, me es más cómodo porque a veces tengo que escuchar cosas que me dice la producción por, y, y estoy atento acá, o otras cosas en los chats, o cuando hay música también tengo que escuchar cómo se ve. No, no, es más cómodo. De hecho es más cómodo porque me sostiene la capucha. A veces cuando no tengo nada que la sostenga, se mueve sola cuando yo me muevo. Y... <coughs> Eneas. Un one shot recomendado para dirigir a jugadores de principiantes de rol. Sabes que hay uno que yo bajé hace un montón para dirigirle a, a la familia de Bachi. Que era, era buenísimo. Un, los jugadores empezaban, no me acuerdo cómo se llama, creo que era la cabaña de la bruja. La cuestión es que los jugadores empezaban en un pueblo en pleno invierno y necesitaban plata para poder eh, pagar un lugar en la taberna. Y no había... No había como... Dinero, no, no no había trabajo, no había nada para hacer, excepto ir a solucionar el problema de una bruja que estaba en el bosque. La bruja estaba ahí creando pociones. Vos, los jugadores tienen que ir y tratar de decirle, dejad de hacer estas cosas porque estaba robándole a la gente algo por el estilo. Y esa misión tenía de todo. Tenía un poco de, de, de intriga social, porque había que descubrir quién era la bruja, cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo y con quién estaba negociando. Estaba la pelea contra la bruja y, su, y sus bichitos. Estaba... Eh, la exploración, eh, la, la sutileza de ir escondidos, hacia que no nos descubran a ver qué pasa. Pero no me acuerdo cómo se llama. <ríe> Nunca más la encontré. Estuvo súper divertida. ¿Dónde estamos? Necesito un poco de agua? Me veo que llueve la gente. Carlos. ¿Cuáles fueron las combinaciones de habilidades, razas o clases, dotes que más te sorprendió o te llamó la atención del torneo? Eh...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 Maze, Pathfinder 2 o d y porque todavía no leí Pathfinder 2. Como que siempre lo fui pateando para leer. Y a medida a, a ni, bien, ni bien salió Pathfinder 2 empecé a escuchar cosas muy copadas, muy geniales de Pathfinder 2. Y conforme pasaba el tiempo, la gente que jugar Pathfinder 2 empezaba a encontrarle problemas y decías, voy a doler a Pathfinder 1. Eso no me sacó las ganas, quiero leer el juego, quiero ver qué se trata porque siento que es el primer paso de la empresa para alejarse todavía más de lo que es de ID. Y, y seguro tiene cosas geniales. Day de quinta es súper cómodo. No se lo voy a negar a nadie. Es súper cómodo. Es rápido. Es fácil de aprender. Y, y las mecánicas se, se resuelven casi instantáneamente cuando hay un conflicto. Eh, en, en el juego, ¿no? En el medio del juego. Cuando estás haciendo teoría afuera. Discutiendo sobre sutilezas entre las palabras que se usaron para escribir la regla. Tal vez haya discusiones que tarden un poco más. Pero... Eh, lo que es... Eh, lo que es el juego sale rápido. Eh, por ahora, quinta edición, pero porque no leí Pathfinder 2. Paco. Una vez que elijo un country, ¿puedo cambiarlo luego? Depende de la clase. Algunas te permiten cambiarlo, pero eso lo vas a encontrar en la habilidad que dice Lanzamiento de Conjuro de la clase que, que usaste. Uh, Snork, Me interesó el mundo vampiro y quería empezar una crónica, pero me siento abrumadísimo con el mundo. Consejos...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 eso puede abrumar un poco. Vampiro quinta edición tiene menos libro, tiene muchísimo lore, pero es un poco más llevadero. Además el sistema y el lore es, para mí se mezclan mucho mejor. Así que arranca por Vampiro quinta edición. Y si te genera problemas todavía todo esto, no te la compliques y eh, agarrá los aspectos que te gustan del juego, tipo si tal vez te interesan las la, la sectas como la amarillas, los anarquistas. Bien. Interpretalos como a vos te parezca. No, no le tengas miedo. Agarrá los conceptos que sí que te interesan, como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 No te Sin entrar en detalles. ¿Ya tenés pensado qué dirigir después de terminar Nurem? Me refiero más bien si vas a cambiar el sistema o vas a dirigir, vas a ir con Deide. obviamente con el mismo grupo. No, no, todavía no. Eh, tengo pensado seguir dirigiendo a Nurem durante mucho tiempo más. Siento que la aventura re da para que, que siga más todavía en mucho tiempo y y que los personajes y los jugadores están están, están muy enganchados. Eh, Max, Luis y Bachi funcionan bien en equipo Y los personajes están súper divertidos Como que cada oportunidad que tengo de explicar un poquito de Lore, de lore salta, salta de manera natural y, y se entrega a los jugadores y está bueno Y se agranda un poquito el mundo Así que por ahora lo que venimos siempre Manteniéndonos dentro de los márgenes que yo tenía pensados para la historia Y si llegan al final estaría buenísimo Y... y que siga otra campaña después de esto, yo no tengo drama. Vamos a ver, por ahora la idea es seguir con Deide. Eh, vamos a ver. Vaquero. Pregunta: ¿Quieres tener hijos? Y si tuvieras hijos por X o por Y, ¿a qué edad le enseñarías a jugar? Real? Eh, no, no, no tengo interés en tener hijos. La verdad que eh, no solo no quiero, digamos, sino que si eh, suena de a, a, a algo que, que eh, eh, A veces está. Sí mal digamos, pero me quitaría tiempo para hacer la taberna Que es lo que quiero hacer ahora Y, y ahora en, en esta libertad que tengo de, de no tenerlos Puedo dedicarle todo mi tiempo libre a la taberna Y es algo que Por ahora no lo cambio por nada Y la edad Yo creo que ya, ni bien puedan empezar A, a identificar cosas en una hoja Es fácil enseñarle, ¿no? No vas a caerle con D&D puro como, como es, pero sí podés modificar el sistema Para que sea más fácil, o incluso jugar sistemas Todavía más sencillos como detectives de monstruos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? <ríe> ah, Eneas. Diría que después de Nuren, Luciana ya no tiene escapatoria con Tulu, ¿no? Tal vez. Uy, uy, ¿qué pasó? Uy, me perdí. Sí, me perdí. Con el chester apreté el teclado y no sé dónde estoy. <ríe> eh, tal vez. Ahora Luciana no está. Creo que se fue a dormir temprano. Hoy estaba cansada. ¡Tú, tú, tú! Te perdí mal. Acá está. Eh, hay que ver, hay que ver. A mí también me gustaría dirigir el One Shot de Tulo. Tengo uno pensado el año pasado y creo que va a estar divertido. Uh, Carlos. ¿Cuál es el personaje de raza más raro que te ha tocado masterear? Los grung no cuentan. <risa> ah, bueno, son... Esos van por ahí. Eh, tuve, tuve jugadores que quisieron jugar los, los elefantes en, en aquel momento, en hace mucho tiempo. Eh, había unas razas y unas clases en de 3.5 Que eran súper extrañas Había una que se llama alienista, alienista Que era lo que ahora es el, el brujo de, Del antiguo, del anciano Ese que es como que hablas con Tulu Antes no existía ese concepto como mecánica y El alienista lo puso y ahora se transformó en lo que es el brujo Ese, ese también fue súper raro para dirigir en D&D. Porque es más, es más fácil en otros juegos Acá en D&D no es que sea más difícil Sino que como que pierde un poco el, el, lo interesante Lo misterioso, acá Acá hay dragones dando vueltas, digamos Sí, algo que está más allá de las dimensiones Obvio que puede existir, nadie lo va a dudar Eneas, ¿tuviste la oportunidad de ver la raza esqueleto renacido de los chicos de bruja No, no, no la verdad que no Espero que esté buena, suena divertido una raza esqueleto suena divertido Vaquero, pregunta, para jugar un paladino infernal ¿Cómo lo jugarías sin que sea super y ¿Cómo lo realirías sus habilidades divinas? Eh, paladino infernal Lo cierto es que para estas cosas hay como que Crear todo el background de esta persona Yo, yo en ese sentido, digamos Tengo tan, tan pocas oportunidades de jugar Que cuando lo hago trato de ir bien completo a la mesa eh, Ser super Echi es el camino Fácil por lo que veo pero, eh, lo cierto es que no hace falta que lo sean. Puedes, puedes jugar el paladín este de infernal siendo una persona súper seria o, o más bien relajado. ¿Viste? Tipo los malos de anime que son re malos y súper poderosos y que van riéndose y que disfrutan hacer la maldad y son super pulcros. También se puede hacer esa parte. Eh, va a variar. Lo de las habilidades divinas. Eh, trataría de ir el más del lado de la furia de ese lado más, más más grotesco y brutal yo creo que sería lo más parecido a jugar al Doom <risas> uh, <tutu. risa> mejor la mejora la peor clase de David Nerf al Lane <risa> uh. Tú, tú, tú. <ríe> ah, tú, tú, tú. Otra pregunta ah, quiero ¿El artífice sem es semicaster o no? Porque tiene la profesión de explorador No entendí esa pregunta ah, No hay una pregunta ahí No sé a qué te referís Así que si todavía estás ahí Extendé la parte del artífice siendo Semicaster, explorador paladín <ríe> A ver Carlos, ¿es normal que los jugadores que usan bardo solamente lo usen para bromear? ¿Cuál crees que es la parte más difícil de rolearlo? Es que... Yo creo que... Es muy común, digamos, que el bardo sea la persona graciosa o la que trate de, de alivianar situaciones tensas porque es... Es una de las funciones del bardo, estar ahí para aumentar al equipo y ponerle ganas. Yo creo que... Que a veces... Los jugadores se dejan llevar por esta parte porque la pasan bien. Pero lo cierto es que si vos jugás una campaña larga, es muy probable que el personaje que empezó así, para cuando sea nivel 14, 15, sea otra persona. Sea un, sea un bardo mucho mejor hecho y, y, y no se deje llevar tanto por los chistes fáciles, sino que busque la manera de, de usar mejor sus habilidades. O representar mejor a él y a su grupo. Creo que la parte difícil es cuando tenés que ser o negociador... Porque el bardo como que puede llegar a cumplir cualquier función social, entonces... A veces lo que pasa en un grupo en lo que son todos medio combatientes... Cuando tienen cualquier situación social, lo envían al bardo. Y ahí, digamos, la persona tiene que sacar de la carrera lo que, lo que sea. Eh, si, si es negociar, hay que negociar. Si es negociar con tensión, hay que negociar con tensión. Si es eh, intercambiar información, si es robar información... Como que el bardo está ahí medio de comodín Y ese es para mí uno de los problemas que tiene la clase eh, A la hora de, de jugar Pero, por ejemplo Si lo, lo centrás más en alguna especialidad Como por ejemplo yo quiero ser un, eh, un heraldo Hay que aprovechar todos los momentos de presentación O de defender títulos frente a otra persona O de defender hazañas frente a otro Creo que va por ahí Es fácil hacerle el chiste que siendo el bardo Es súper fácil El personaje da para eso pero, pero creo que conforme pasa el tiempo y, la, y los problemas, los personajes van a crecer mucho. NEA, 5 jugadores es el peor de los casos mientras mesas tienen 8 y 10. <risa> Para mí sí, yo... 5 jugadores es como un re problema. 5 <risa> jugadores, no, no podría. Eh, en realidad, miento, miento. 5 jugadores es, es tranquilo. Ya 6 jugadores me empieza a complicar la atención que se le puede dar, sobre todo online. Pero ya 8 y 10 personas es impensable, no, no puedo. No puedo porque no, no me da Vaquero Pregunta, ¿qué youtubers que no sean de rol te gustan y por qué? Que no sean de rol eh, Yo veo muchos de análisis de, de historia Sobre todo de eh, Que hacen sería Análisis de guión, análisis de directores De películas o de historias Análisis de escenas eh, También cuando miro YouTube, lo uso como para investigar un poco cosas que quiero usar en la historia, entonces miro gente que sabe de algún tema en particular, hablar de ese tema en particular para ver qué puedo in incluir en la historia. Eh, como que eh, te permite eso ahora, ¿no? Cualquier persona que esté interesada, por ejemplo, en, digamos, en, en, en la música, y vos sabes que vas a tener una parte donde podés aprovechar que si una persona sepa de música... Te mirás un video, dos de estos, sacás algunos datos interesantes y lo podés aplicar en la aventura. Eso lo hago todo el tiempo, cada vez que puedo. Eh, pero no me acuerdo en nombres ahora. Eh, voy a buscar. Después miro mucho eh, todos lo que son estos documentales de los detectives de internet. Siempre son divertidos o por lo menos interesantes de ver. Eh, algunos están muy muy bien hechos. Escucho muchos narradores, sobre todo cuando trabajaba en la oficina Escuchaba muchísimas narraciones, muchísimas narraciones eh, Que me ayudaban a trabajar Y creo que esos son... No me acuerdo nombres, nombres no me acuerdo de ninguno Soy un desastre, soy youtuber, no me acuerdo el nombre de los, de los que miro Pero sí me acuerdo de los de rock Ah, ahí entendí lo de la subclase Bueno, me dejaron de mostrar cosas Paquero, okay, una pregunta, ¿cuándo nos mostrarás tus avances en el libro de cocina de Aide? Todavía, no, todavía no, no me puse a cocinar nada del manual de Aide, estamos eh, en un proceso de, de, de, de reestructuración del lugar, así que todavía no hay espacio para ponerme a cocinar de verdad. Pero ya, les, ya vamos a sacar algunas fotos de algo que, sea, que haya ahí. Eh, eh, eh, también está el, tiempo, el, el problema del tiempo, que no hay mucho. Pero ya va a haber. Uh. Carlos, cuando un jugador se ausenta, por ejemplo, va al baño, o que le marcan, o bien que no vino a la sesión. ¿Cómo manejar a su personaje? ¿Entra en piloto automático, se vuelve NPC, camina y esquiva sin decir nada? Eso, eso va variando, digamos. A veces, depende de la escena, si el personaje puede irse y hacer algo personal, algo que haga eso, y después cuando vuelva el personaje, charlo con el jugador y le digo, che, mira, cuando ellos se fueron para allá, tu personaje pero yo, hizo esto, ¿qué te parece? ¿Qué puede, qué puede ser? Eh, si es una situación en la que el personaje es, está en, tipo, en el medio de un combate y el jugador no está, lo utilizo, o, eh, yo trato de, de, de, de, de interpretarlo lo mejor que pueda en, en base a lo que sé de esta persona, pero en el momento que termina el combate como que lo dejo de costado o, o respondo preguntas que le hagan los, los demás a él con la información que yo sé que tiene. Pero lo importante acá no es la persona que se fue Sino las que están Ellos, son, ellos van a tener el foco de la, de la importancia Y de la, del protagonismo Así que en ellos cae Pasa como hacer un NPC si es que tiene que seguirlos Pero en el momento que se pueda separar, se va Vaquero, ¿cómo esas cosas con Bro Cuando un player te pide algo? Es que no, no sé, porque rara vez, me, rara vez me piden algo los jugadores. Realmente yo me quedo pensando, digo, bueno, estaría bueno que este personaje tenga un objeto mágico. Y, y una vez que le doy algo a ese personaje, digo, uh, estaría bueno que este tenga un objeto mágico. Ahora que estos dos tienen, estaría bueno que el tercero consiga algo más. Y así, ellos <ríe> a mí no me piden nada. Pero cuando das un objeto mágico que de alguna manera te, te desequilibra la aventura. Lo que sigue a hacer es equilibrar la aventura. No hace falta modificar ese objeto. Porque vos ya se lo diste al jugador. Y ya hizo lo que vos le dijiste que iba a hacer. Así que ahora tratá de subir el desafío. Considerando que el grupo tiene este nuevo avance en el poder. No están en el mismo escalón que estaban antes. Están ahora en uno nuevo. Que vos se los diste. Entonces que las dificultades crezcan con sus avances de poder. Que no solo son subir de nivel. Sino también son conseguir objetos y cosas por el estilo. Vaquero, si un jugador te pide que todos sus conjuros hagan daño, un tipo de daño específico sin excepción para rolear a un elementalista puro, le dirías que sí o que no, y qué limitaciones le pondrías. <ríe> en esto se pierde mucho el tema de, de algunas clases, como el hechicero que puede modificar la, la, el elemento de un hechizo, así que yo le diría que elija todos los hechizos que tienen fuego, y ya está, o okay, que de alguna manera hacen fuego, o okay. que... La forma en que lanza sus hechizos son mediante fuego, pero bueno, si va a tirar un rayo, es rayo. Y también se puede aplicar lo de, por ejemplo, Avatar. Los rayos en Avatar son, lo, lo, lo, lo hacen los, los que manejan el fuego. Entonces se puede ir por ese lado también. Eh, porque suena que, si vos se lo permitís a este jugador hacer esto, tu mundo entero debería poder hacer esto. Y esto es algo que sería común en todos lados. Entonces hay que ver, digamos, cómo balanceas vos todo el resto del mundo. Yo prefiero, digamos, decirle, ¿por qué no te elegís vos todos los hechizos de fuego que quieras y haces todo lo que sea con fuego? Tal vez la mano de mago es como espectral pero de fuego y le agregas sus efectos, pero a nivel mecánica sigue siendo lo mismo. Ahí no va a cambiar mucho más que el sistema, pero si vos una vez que le permitís a un jugador tenés que aplicarlo a todo el resto del mundo, ahí es donde empezás a tener problemas. JP Biscuit. El conjuro transferencia de vida que viene en Sanatar. Si lo duplico con metamagia. ¿Me haría daño una vez y curaría dos veces o me haría daño dos veces? Vamos a leer transferencia de... de ¿Cómo es? Vamos a leer el hechizo ya mismo porque ese hechizo está buenísimo. Ese. ese hechizo está buenísimo. Y la metamagia del hechicero. A ver qué... La idea es que vos lo vas a duplicar Si no me equivoco, ¿no? Estamos En los puntos de la magia Twinsper. ¿Vos querés duplicarlo con metamagia? Bien Cuando las haces un, un hechizo que tiene un solo objetivo. Que... Eh, no seas vos. O tenga rango. Pues, eso, eso es. Quiero leerlo bien esta parte porque... Tal vez no se pueda duplicar eso. Ah, que no, que, no, que no te afecta a vos. Podés gastar un punto de, hechizo, de puntos de hechicería igual a su nivel para afectar a una segunda criatura en el rango con el mismo hechizo. No se puede. Solo se puede. No se puede afectar al mismo objetivo con, eh, con los dos hechizos. El tema es que lo que hace la, la menta magia es duplicar el hechizo. Así que se aplica el efecto de ambos hechizos. Te harías ese daño a vos dos veces y después te curaría dos veces. Pero suena bien. Uh. A ver, voy a, voy, a, voy a saltearme algunas preguntas para ir un poco abajo. Vamos a ver qué encuentro. Esto, esto es otra, otra. Acá estoy diciendo de Indie Maze. Yo como creador de juegos de rol me duele que se piratee, pero duele más que no se juegue. Esa, esa es otra, otra verdad, volviendo al. al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 Te, te llega a, a, Por otro lado es, es, es, Son importantes las dos partes Voy a ver si hay más preguntas por acá abajo Porque en, me, me distraje hoy Charlando de cosas Cantidad de preguntas de vaquero. Perdón, vaquero. Eh, ahí está. Santuli san ¿Eh? Lion. Santuli san Hey, IndieMaze. Gracias por eso. Qué grande. Eh, muchas, muchas gracias. Volviendo a tu punto, de, debe ser difícil estando del lado del creador sin tener este problema, pero la gente va a hacer lo que quiere, así como vos lo estás haciendo. Así que lo, lo mejor es tratar de, de, de, de exponerte ahí afuera y eventualmente alguien se va a acercar. Gracias por el sub. Tanto -san, tengo un NPC que por motivos personales quiere transmutar su cuerpo en un objeto por un tiempo indefinido. ¿Es posible? ¿O solo se puede transferir el alma a esencia dejando atrás el cuerpo físico? trasmontar su cuerpo en objeto por tiempo indefinido. Wow. Y bueno, yo ahora lo, que, lo más cercano que tengo es el el ritual para hacer un liche. Que bueno, te transforma el arma dentro del cristalcito, pero... Y transformarte en algo por tiempo indefinido, habría que... El tema es que mecánicamente no creo que haya nada por tiempo y definido Porque las mecánicas de, del juego son como... Hechas para que se puedan resolver por los jugadores, ¿no? Que, o por dados, principalmente eh. Así que creo que lo que deberías hacer es, si querés como DM, darle la posibilidad de que esto suceda Mediante alguna situación mágica con algún objeto extraño que no se entiende. Eso se, siempre se puede hacer. Hay un hechizo que se llama Deseo. Puede andar, es un hechizo de nivel 9. Eh, Lo podrías usar para eso. <risa> Pero a nivel mecánicas no recuerdo nada que te permita hacer eso. El tema es el tiempo indefinido. Porque transformar a alguien en piedra se puede, ponele. Eh, o, o transformar en algún otro objeto seguro se puede. El problema es el tiempo indefinido Probablemente puede ser por mucho tiempo Pero no sé si indefinido Hola Marron, Estoy intentando mejorar mi dicción A la hora de narrar cosas para mis jugadores Porque escucho mucho la muleticia ah, eh, Sí, te entiendo ¿Algún consejo? Sí Hay varios Primero Cuando te pregunten algo que Trata de que tu reacción No sea la muletilla Tipo cuando te pregunten Bueno ¿Cómo es la taberna? Y vos eh, no O te pregunten respira unos segundos Imaginate la taberna en ese momento Y empezá con la primera descripción del lugar No intentes responder rápido No hace falta Nadie te está corriendo Tomate tu tiempo Respirá y describí Lo mismo para el diálogo Y si te preguntan algo Vos como DM Podés tomar todo el tiempo que quieras En responderle Obviamente tratamos de que sea dentro de todo rápido Para que para que se pueda charlar. Y cuando sepas la respuesta, la decís. Tratando de detenerla. Tenés que hacer un esfuerzo consciente de que no querés decirlo. A veces es difícil. A veces estás ahí y se te escapa y te das cuenta y decís. Oh. Pero bueno. Eh, la otra que se. ves? Ahí se me acaba de escapar. La otra que se me ocurre es. Y la que sirve es leer en voz alta voz en tu casa. Parate frente a un espejo, agarrá una hoja de algo y leela de corrido en voz alta. Esto te va a ayudar a tener esta dinámica de diálogo constante o de, de hablar en voz alta constantemente sin detenerte y para decir... Eh, eh, eh. Así que, está por ahí. Son buena, buenas ideas. A mí me sirvió muchísimo la de tomarme mi tiempo porque ahí me di cuenta que no hacía falta para nada estar apurado. Y pude jugar después mucho más relajado. Tú, tú, tú. A ver. Uh. Perdón, ¿eh? me salté unas preguntas porque. No quiero. No quiero perderme todas las que están abajo porque hoy estuve hablando. Eh. Sigo, sigo volviendo a los piratas y. Eh. Me quedé con ese tema. Charbronner 101.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 Vaquero, ¿cuál ha sido la campaña más larga que has jugado en cantidad de días? No en sesiones, o sea, no sé, que juegan una vez al mes. Eh, yo creo que son dos años y medio. Pero estoy seguro que voy a jugar campañas todavía más largas. Anurem viene, viene en carrera para, para hacer la, la campaña que más tiempo jugamos y que más, eh, más en el tiempo se mantuvo. Porque en Anurem jugamos una vez por semana, algo que... Desde que era chiquito hasta ahora Que no había podido lograr nunca A Nurem se juega todos los jueves ahora Y sí o sí se juega, y eso está buenísimo Y salvo que haya alguna situación especial O que o nos tomamos vacaciones Se sigue jugando a Nuren. Y, y eso para mí me da las pautas de que va a durar un montón Eneas, ¿qué onda los sistemas de rol de Star Wars? ¿Existen? ¿No existen los jugadores? ¿Los jugaste de opinión? Yo jugué Star Wars antiguo eh, que Star Wars Antiguo se juega con D6 y a veces vos tenías que agarrar tipo un manojo de D6 y tirarlos y ver los resultados. Y ahora hay, hay sistemas nuevos: está eh, El Filo del Imperio, que no lo le, leí, pero me interesa. Y también están las otras formas de jugar con juegos tipo Fate que, o Power by the Apocalypse, alguno de esos sistemas así eh, modificables. Lo cierto es que de los juegos que están basados en un setting como puede ser Leyendo de los Cinco Anillos, Star Wars, eh, bueno, <ríe> se fueron varios, eh, Séptimo Mar y demás. Eh, la persona que dirige y las personas que juegan tienen que estar, eh, alguien de ahí de la mesa, principalmente la persona que dirige, tiene que conocer el mundo, ¿no? tiene que saber el setting para poder Exponérselo bien a la gente que juega Y Star Wars además tiene este, te este tema de que es Una franquicia fuera de los juegos de rol como Fue una Una serie de películas eh, Animación, etcétera Y ahora que tenés el manual hay muchísimo contenido para poder Explicar bien el mundo y desarrollarlo Entonces está bueno que la persona que dirige sepa De qué se trata esto, porque si vos te sentás a jugar A Star Wars probablemente quieras volar en las naves, andar en las motos Estas que flotan, tal vez encontrarte algún animal Raro Y... Y lo mejor que puede pasar es que una persona que sepa del setting esté dirigiendo. Eh, hay muchas cosas así. Hay muchos juegos que están basados en serie o película, cosas por el estilo que, que... siento que a todos les pasa lo mismo. Si vos tenés una persona que sabe lo que está pasando, sabe lo que está, lo que está jugando, conoce el fandom de esto, va a ser siempre mejor. Tu, tu, tu. ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Carlos. Dos dudas. ¿Has leído las novelas de Dritz? ¿Cómo, tra cómo traerías Un mundo de tinelas, vampiro, hombre, lobo a Deide? No leí las, las de Dritz. Eh, Salvatore siempre me... Lo... Creo que leí la primera hace mucho tiempo. Me acuerdo muy pocas cosas. Me acuerdo el nombre de la ciudad porque siempre me gustó Menso de Ranzán. Eh, pero me acuerdo pequeños detalles de la aventura. Eso me da la pauta de que tal vez no la terminé. Eh, eso es importante. Y Mundo de las Tinieblas en vampiro, eh, como vampiro, hombre, todo eso, a Day Day está difícil porque la idea de Mundo de las Tinieblas es que los personajes son monstruos y están destinados a, de alguna manera eventualmente a hacer algo terrible. Y en de Day Day, los personajes están ahí. Lo que deberías, creo que lo único que se me ocurre para hacer es, es que. La, las clases y las razas Sobre todo eh, Estén escondidas y vivan entre nosotros Pero lo, la, la, En general la gente no lo sepa Y traten de esconderlo por alguna razón Con vampiros se da bien esto porque bueno Son vampiros, ¿no? Entre la gente común Lo que sí puedes hacer es hacer un setting Con estas cosas, por ejemplo, Ravenloft Ay, a ver ¿Dónde estamos? Veo que están charlando un montón entre ustedes. Vaquero. Pregunta, ¿eres más de la cerveza o del vino? Soy más de la cerveza. El vino nunca, nunca me gustó para nada. Eh, pero la cerveza sí es más rica. Lo que sí, si vos me vas a, a, a elegir entre cerveza y chocolatada, voy a elegir chocolatada. No, no estoy seguro. Viene ahí. Ah, ¿Para cuándo los dinosaurios? Eneas. No sé. A ver, a ver. Digo que están charlando entre ustedes un montón. Me encanta eso. Está buenísimo. Bien así. Vaquero, pregunta. ¿El quinto misterioso miembro de la taberna llegará a Nuren también? ¿Nos puedes dar una pista de al menos si es de Argentina o es de, de, de otro país? <ríe> eh, sí, es de Argentina. Y no, no va a llegar a Nuren. Pero... El, el miércoles que viene vamos a hablar todo lo que va a hacer esta persona Para cualquiera que está recién llegando ahora El miércoles que viene tenemos el podcast en la barra de la taberna Y va a ser especial porque vamos a presentar al nuevo integrante de la taberna Que va a cumplir un rol específico dentro del canal Y queremos mostrárselo y queremos charlar sobre esto Y queremos mostrar cómo llegó a, a, a darse esto Así que si tienen tiempo y ganas el miércoles a esta misma hora acá en Twitch Vamos a estar presentando a esta persona. <coughs> Vaquero. Si fuera el fin del mundo y todo el planeta y Tierra se mueve a otro planeta. Y te dejan salvar un sistema de error. <risas> uh, ¿Cuál salvarías? Um, Yo creo que es a, ahora mismo, por, por cómo la estoy pasando, salvaría el sistema de Over the Edge. Es un sistema que me encantó. Me encantó, me encantó. Se puede hacer de todo con ese sistema. No está atado a nada. A diferencia de otros juegos como Day Day, que están medio atados a la fantasía. Este, es, son de estos sistemas que vos podés aplicar a cualquier cosa. Y, y la narrativa que le presentes la vas a poder aplicar en cualquier lado. Eh, pero bueno, también es porque ahora estoy leyendo esto. Esto siempre me pasa. Digamos, estoy leyendo esto y digo, uh, esto está re bueno. Después cuando pasa a leer otra cosa, digo, uh, esto está re bueno. Y así, así, así. <ríe> ah. no, ha sido rechaza Los eh, no rachazas, obviamente. <ríe> a ver, a ver. Vaquero. Eh. ¿Cuándo será el one shot de Tulu? Llevo esperándolo mucho tiempo. Todavía no está organizado eso. Hay como muchas cosas en el camino antes de que suceda. Va a ser este año, probablemente más cerca del fin de año, cuando otras situaciones se, se resuelvan. Pero va a ser dentro de, de un tiempo. Esta es la otra cosa que, que queremos charlar, eh, dice Carlos. ¿Para cuándo un one shot con los suscriptores? Ya sea de, de Tulu, Vampiro, lo que sea. Esto es otra de las cosas que... Hay muchas cosas en el medio que tienen que empezar a andar solas, medio aceitadas, para que poder empezar esta parte que siempre la quisimos hacer y nunca pudimos hacerla bien de todo. Pero es más que nada, digamos, hay muchas cosas que queremos que estén andando, que están en nuestro objetivo de la taberna en general, como para poder empezar con el resto. Vaquero. ¿Cuál es tu libro favorito que no sea de fantasía? Mm. <ríe> Casi todos mis libros <ríe> son de fantasía. Eh, um. fuá. Fuá, fuá, fuá. No sé. Que no sea de fantasía se me complica. De alguna manera es ficción. Eh, lo que leo. Uf. Probablemente sea algo, algo de Lovecraft. Eh, o, o, o similar como El Rey Amarillo. Eh, tal vez más relacionado con la ciencia ficción de Asimov. Pero pero de alguna manera es ficción. Ahora estoy como muy enganchado con la, la ciencia ficción. De hecho estoy leyendo Dune. Muy interesante, muy interesante. Además veníamos con los conflictos políticos de, del stream de Warbuilding y Doom tiene una cosa excelente armada ahí. Uh, te los recomiendo. Muy, muy lindo libro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Carlos, sí Star Wars Star Wars Star Wars SW para mí es Star Wars. Si se hace otro torneo de PVP, ¿te gustaría participar con un personaje o preferís ser un comentador estilo de fútbol? La verdad que no sé, no sé. Yo no quisiera participar. Siento que puedo ayudar con otras cosas dentro de lo que es el stream. Como presentarlo, o tal vez ayudar a las charlas entre rondas, pero a mí no me interesa participar. Si quiero ayudar a los chicos a que hagan lo que mejor podamos, eso seguro.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 ¿Dónde estamos? Pero sí, volviendo a eso. Al principio no me gusta darle mucho oro. Mucho oro porque es, al principio siempre es un gran incentivo que los jugadores tienen para sus personajes. O comprarse la armadura, el arma, eh, el objeto mágico, todo eso siempre ayuda. Como incentivo propio. Carlos, elige una aventura. ¿Cómo lo goblin por qué? Las dos tienen esta parte de que no me gusta, de que de alguna manera, digamos, son, son débiles como para ser obligadas por otras razas a hacer cosas. Pero el kobold siempre estuvo cerca. Hay un... Hay, porque hay un NPC que se llama Dekin en el Neverwinter 1, que era un kobold bardo, que vos lo rescatás y después te puede acompañar. Y era genial, era genial. Te ha un montón. <ríe> me da esa la máquina de café. Ah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 Only sin marrón. ¿El número perfecto de jugadores es 4? Sí, sí. Pero 3 jugadores. Uy, qué bien anda. Sobre todo online. Online, ya digamos, para mí se, se abre una brecha acá en cantidad de jugadores correcta. Online, para mí, 3 jugadores anda súper cómodo. Eh, presencial, 4 o 5 se puede sin problemas. Eh, ¿Dónde estamos? Perdón, pero apreté mal 3 o 4 veces y no sé dónde es qué parte del chat estoy. Eh. Broners, ¿te gusta multiclasear personajes? ¿Por qué? La verdad que no tengo muchas oportunidades de multiclasear personajes, pero cuando lo hacen me encanta, porque siento que eh, hay intenciones mucho más copadas a la hora de ejercer un multiclase. Y, y trae cosas nuevas, por ejemplo, en la aventura que estamos jugando Max multiclaseó a Brujo, a, a Hexblade, y, y de repente su personaje tenía que aprender a experimentar la magia y le, y le pasaron cosas malas en el camino. O sea, cometía errores y eso estuvo increíble y trajo momentos recopados en el rol.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 Ahí están demostrando esta importancia Digamos, che, es verdad, éramos aliados Queremos que esto se mantenga Y ahí se nota esa unión Y podés hacer algo similar con los personajes Ahí Carlos pregunta una pregunta similar Sobre cambiar el elemento Yo así nomás no lo permitiría eh, Diría que te elijas hechizos de, de frío y, y lo uses así, como para, para no tener que yo hacer un montón de trabajo en el mundo. Pero bueno, tal vez hay otros DM un poco más. Que, o, o más permisivos o que tienen más herramientas para, para solucionar esto. O tal vez no les importa, digamos. O, o saben cómo solucionarlo de otra manera. <risa> Estoy viendo que se va a gente a cenar. Muchas gracias por pasar. Son las 11 ya. No sé cuándo Bachi cortó. Gracias. Estuvo buenísimo. <risa> Uh, ahí, de, de, de, cuando llegué a esa parte de los piratas me di cuenta Digamos que me hacían las dos preguntas De alguna manera <ríe> respondí, respondí ambas preguntas Espero, espero <ríe> Gracias Charbroners ¿Cómo se llama ese juego que es parodia de D&D? ¿Saben cómo encontrarlo? Ay, ah, yo escuché este juego hace mucho tiempo O me estoy confundiendo No me acuerdo No me acuerdo, pero había escuchado el juego parodia, no, no sé. Tal vez me estoy confundiendo de juego, pero hay un... también lo que pasa es que hay muchos juegos creados para este estilo de juego de parodia, como Paranoia, por ejemplo, o Toon. Tercer <risa> Chris: ¿Cómo harías una build del Undertaker? <risa> eh... Primero, o sea, entiendo que va por el lado del luchador, Sé muy poco de él. La parte estética me dice que es alguien con mucha fuerza y, y, con, y con mucha constitución. Pero digamos, por una cuestión también del de lore, sería alguien que tenga una, una, una pala. vale una pala para atacar porque digamos, es la persona que cava. Pero sé muy poco del resto del, del luchador. Ahí ve que se suscribió Indy. Fua, estoy re atrás. Sí, tiene doble dinosaurio. No lo había notado. Qué bien. Nota 122. ¿Viste la cinemática del nuevo juego de Baldur Gate? Creo que la última cinemática que vi fue la de... El Neverwinter 3. Que me rompió la cabeza. La intro de ese juego no lo pude creer. Dije, esto tiene que ser bueno. Y después nunca lo jugué. <ríe> nunca hubo tiempo. Pero no... Si hay otro... Ah, creo que vi otro. ¿Cómo era? uno online puede ser? Yo... Algo, algo se me viene a la mente Pero la, la que recuerdo es la de Baldur Gate 3 Que wow Bueno Sé que me salté algunas preguntas Y perdón, pero <risa> Hoy hubo un montón de preguntas eh, Llegamos a las 11 y veo que se terminaron Las preguntas de Bachi Voy a, Quiero leerles una vez más los anuncios Para cualquier persona que llegue hasta acá Para que no, no nos olvidemos todos ya terminó el torneo de PvP y este fin de semana vamos a aprovechar y no vamos a subir ningún video de nosotros, ni el semanal ni el de Lore. Vamos a subir todos los videos de PvP de la pelea al canal YouTube para que los puedan ver. Espero que los disfruten, estuvieron buenísimas las peleas. Y el miércoles que viene... Ah, perdón. Este viernes también vamos a publicar la publicación nueva del canal con todos los cambios que se van a hacer ahora desde ese viernes en adelante. Siendo el primero que ahora jugamos los jueves. Eh, también lo que sigue es que el miércoles que viene tenemos el podcast en la barra de la taberna Que va a ser un podcast especial porque lo vamos a usar para presentar a la persona que va a ser El nuevo integrante del canal Le vamos a presentar a quién es, cómo, cómo es su relación con los juegos de rol Cuál va a ser su función dentro del canal y eh, qué, qué, qué cosas nos trae, qué, qué, qué va a ser interesante Así que Espero que, que puedan pasar a vernos el miércoles que viene, y, y, y chequen el, el, el contenido porque yo estoy como muy entusiasmado por, el, por porque haya una persona nueva en el canal. No, no es que no hubo personas nuevas en todo este camino, ¿no? Eh, se sumó Max en un punto, y... Y ahora ya es un miembro súper oficial del equipo. Un montón. Adri y Fran. Que llevaron a cabo todo el torneo PvP. Eh, todos los moderadores que tenemos acá. Y en el Discord. Son personas que consideramos abiertamente. Que son parte de la taberna. Esta persona también se suma a, a nosotros. Y es de alguna manera especial. Ya van a saber por qué. Así que creo que hasta acá llegamos hoy. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Estuvieron buenísimas. Hubo un montón. Perdón por todas las que me salteé. Estuvo difícil seguirla. Quería responder también algunas preguntas. de